Ya les traigo lo que es un bug que encontré en el ataque enfrentado del, del evento de Pascua. Como vieron, yo tengo GRL 103. Y lo que estoy haciendo ahorita es cambiar a mis jugadores titulares por 3 jugadores bronce. Eh, son eh, en posición que casi no uso y que no tienen tantas oportunidades de gol. Con esto es... Bueno, antes que nada, ahí tengo el segundo partido. Tengo 12 huevos dorados. Me va a conectar... Eh, perdón, me va a emparejar con un usuario que se llama Real Madrid. Y al bajar el GRL, lo que hacen es de que lo, los emparejan con ese GRL. pues En vez de que me empareje con un GRL de 103, al bajar mi GRL de 90, me emparejo con un GRL de 89. Y así tengo más oportunidad de ganar. Eh, les recomiendo que en las primeras 3 o 4 oportunidades, eh, marquen gol. Porque los juegos tienen que ganar sí o sí. Traten de evitar tiro de esquina. Eh, no usen mucho el sombrero porque a veces pues, pierden mucho tiempo. y O... Oh, más bien este, le sale un segundo de defensa y le quita el balón ahorita voy ganando 3-1 4-1 ya voy a quedar 5-1 y con una ventaja así tan amplia me desconecto de la red de Wi-Fi me va a preguntar que si que si quiero intentarlo de nuevo conectarme le voy a dar en salir y al marcarme el error de conexión voy a nuevamente activar mi Wi-Fi me voy a conectar y lo voy a aceptar con esto me va a llevar nuevamente al juego y van a ver ustedes que sigo teniendo el segundo partido de ataque enfrentado disponible. Y sigo teniendo 12 huevos amarillos. Entonces ahorita me va a emparejar con el usuario eh, Mario Cool. También con un GR91. Y les vuelvo a repetir. Traten de anotar gore en las primeras 3 o 4 poneras que tengan. Eh, lo que es muy importante es de que no fallen. Ah, yo sé que a veces es difícil, pero pues si logran hacer esto, el book les va a salir a la perfección. También este, les comento nuevamente, evita en tiro de esquina. Como ven ahí, pues, estoy dispersando oportunidades claras. Y en este partido eh, voy a quedar 4-1. Y otra cosa también importante es, es, faltando unos 40 o 35 segundos, eh, ya deben ir ganando con una ventaja amplia para que se puedan desconectar. Aquí a los 30 segundos me desconecto, iba, iba ganando 4-1. Me va a preguntar este nuevamente que si... Que si quiero intentarlo de nuevo. le voy a dar en salir. Y cuando me marque el error de conexión. Me vuelvo a conectar al Wi-Fi Voy a volver a entrar al fuego. Y en el evento de Pascua. Voy a, voy a seguir teniendo disponible. El segundo partido nuevamente. Así que pues. lo Voy a volver a aprovecharlo. Sigo teniendo 12 huevos amarillos. Y esta vez me va a parejar con un usuario. Que se llama Oshko. Eh, igual. Se lo repito nuevamente. Traten de que en las primeras tres o cuatro oportunidades metan el gol porque se tienen que ganar los partidos sí o sí si llevan esa ventaja tan amplia a los 40 o 35 segundos que falte para que termine el juego van a desconectarse de su wifi les va a preguntar que si eh, quieren intentarlo de nuevo, ustedes les van a dar salir y cuando les marque el error de conexión vuelven a activar su wifi y van a eh, poder volver a entrar al juego y les debe Seguir siendo disponible el, el, el partido Aquí ya van 30 segundos Y voy ganando 4-2 Quería. 4-3 me empató, entonces quería ganar 5-3 voy ganando Y aquí me voy a desconectar faltando unos 15 segundos Que es lo que no tienen que hacer O sea, traten De desconectarse a los 40, 35 30 segundos cuando mucho Pero siempre cuanto vayan ganando por una ventaja Aquí igual me preguntan lo mismo Voy a volver a entrar al juego, pero... Ya no voy a tener el segundo partido disponible. Entonces jugué tres partidos. Debo de tener tres sobres. Pero antes de recogerlos. Eh, me voy a salir del juego. Y voy a volver a entrar. Entonces al, al jugar tres partidos. Pues voy a tener tres sobres. Eh, claramente vieron que en los, tres, en los tres partidos. Pues iba ganando antes de salirme. Entonces debía tener tres huevos. Pero pues al parecer uno de ellos lo perdí. O lo empaté Aquí en el segundo sobre ya tengo un huevo amarillo. Ya tengo 13. De 12 a 13. Y en el tercer sobre me dan otro huevo amarillo. Entonces ya estoy duplicando un huevo. Y ya tengo 14 ahorita. Eh, el tercer partido no lo voy a poner. Porque es donde te dan los refuerzos de habilidad. Eh, creo que también ahí se puede hacer el bug. No, la verdad es que no lo he calado. Simplemente lo, lo he hecho hace ahorita en los huevos. En el cuarto partido. Ahí tengo. No, perdón. Sí. Bueno. No les mostré, pero creo que tengo dos o 13 huevos. ahora se lo voy a enseñar. Aquí ya me empareja con un, con el usuario Erhan. Y pues también voy a, voy a tratar de, de anotar en las primeras oportunidades. Eh, ahorita creo que se me complica un poco. Yo sé que es tan fácil. Aún cuando bajen en el GRL, pues el otro, par, el otro jugador perdón, eh, pues no es ningún manco y ningún cojo. O sea, también tiene oportunidades de gol y pues también puede anotar. Aquí ya voy 3-1 con una ventaja un poquito amplia. Pero aquí ya caigo 3-2. Los tiros de esquina, traten de, de, no, de no hacerlos, evitarlos, por, porque se quita demasiado tiempo. Aquí voy 4-3, ya está muy cerrado, entonces pues, es ganar por ventaja. Voy 5-3, pero ya me pasé de 30 segundos. Ahí anoto 6-3, me desconecto de mi Wi-Fi. Me va a preguntar que si eh, quiero intentarlo de nuevo, y lo voy a salir. Me marca el error de conexión. Activo mi, mi Wi-Fi nuevamente, y aquí voy a entrar eh, aquí creo que tarda un poquito en conectarme Sí, ah no, bueno, aquí ya entro Y el cuarto partido lo voy a seguir teniendo disponible Así que lo voy a volver a aprovechar Tengo 12 huevos blancos El partido anterior lo gané Me salió un poquito tarde Pero pues lo iba ganando Aquí me empareja con un usuario que se llama Choel, eh, Sh creo Choel, no sé Y aquí creo que es donde sí Tardo mucho en, en, en meter el primer gol Ah no, bueno, ahí quedamos 1-1. Como les digo, traten de evitar los tiros de esquina porque a pierdo mucho tiempo, aquí dejé pasar la oportunidad. Este partido, si mal no lo, si mal no, no lo recuerdo, eh, ganó 4-2, pero eh, tardé mucho en, en, en desconectarme. Aquí ya rebasé los 40 segundos y voy 3-2, voy 4-2. Está muy parejo. Ya voy a los 30 segundos pero sigo yendo 4-2 con 2 dobles de diferencia así que de, me salí faltando 20 segundos me va a preguntar que si quiero intentarlo de nuevo le voy a decir que quiero salir me marca el error de conexión activo mi wifi y espero a que entre el juego aquí es aquí sí es donde creo que tarda un poquito en, en conectarme pero van a ver que... bueno perdón al accesar ya al fuego ya no voy a tener el, el, el partido disponible nada más pude eh, jugarlo dos veces las dos veces me salí ganando pero pues por los segundos que, que, por los segundos que faltaban para y cuando desconecté perdón mi, mi wifi pues creo que ahí, ahí, ahí, me, ahí me perjudicó un poco entonces repasando en los cinco partidos gané el primero contra el, contra el usuario Real Madrid el segundo quedé 4-1 contra el usuario Mario Cool El tercero quedé con Oshko 5-3 El cuarto 6-3 Y el último 4-2 Entonces aquí eh, pues me dejó hacerlo dos veces Ya no lo tengo disponible Me salgo del juego, voy a volver a entrar al juego Debo de tener dos sobres eh, disponibles, dos artículos por recoger y pues me salí ganando en los dos juegos. Así que debería tener la oportunidad de duplicar el huevo. Pero pues ahorita van a ver que no. Que, que no fue así. Al parecer uno lo, lo perdí. O, o me empató. Nada más me van a dar un, un solo huevo. Y pues aquí ya no pude aprovechar el bug. Y no, no dupliqué huevo hasta aquí. Ahí tengo un solo huevo. Ya, ya tengo 13. Y en el segundo sobre pues me dan monedas. Ya no me en el huevo. Y pues ya. Ya no pude hacer el, el bug. Ahora uh, les voy a mostrar el historial de partidos. Ahí están. Eh, supuestamente perdí el primero. Que fue con el que iba ganando 5-1. Y el último pues me salí ganando 4-2. Y lo perdí, lo perdí 2-6. Bueno, entonces eh, el primer partido eh, lo gané 5-1. Me salí, me salí ganando 5-1. Pero pues quedó 5-5. ahorita voy a poner aquí el resultado. Ahí me salí ganando 5-1. Faltando 30 segundos. El segundo me salí ganando 4-1. Pero quedamos 4-3. Me salí a los 33 segundos. Me salí más o menos. Y pues quedé 4-3 al último. El tercer partido eh, me salí ganando 5-3. Faltando 15 más o menos segundos. Ahí quedamos igual. El cuarto partido eh, me salí ganando los 6-3. Y terminé 6-4. En ese partido me salía a los 28 segundos más o menos. Y el que se me hizo más raro es el último partido. Donde me salí ganando 4-2. A los 22 segundos. Pero pues lo terminé perdiendo eh, 2-6. O sea me quitaron dos goles. Y aparte pues el otro, el otro jugador pues anotó 4 goles. Bueno pues esto sería el video del book eh, Espero puedan usarlo. Eh, pues ya les di ahí los tips. Traten de anotar lo más pronto que puedan, no desperdicen oportunidades y traten de salirse del juego eh, con una ventaja amplia para que les pueda servir el bug. Espero que el video les sirva, eh, les guste. Si es así, suscríbanse al canal por favor, eh, dejen un like y los veo en el próximo video.